Bienvenidos una vez más a esta lección donde aprenderemos a reducir el tamaño del pincel utilizando atajos de teclado. Lo primero que vas a hacer es presionar la tecla B labial en el teclado para activar el pincel que está aquí, ok? Corchete izquierdo para reducir y corchete hacia la derecha para aumentar el tamaño del pincel. Si quieres aumentar la dureza, obviamente Shift y la llave izquierda shift y la llave derecha aunque no se alcance a ver en este momento no te preocupes lo veremos en unos segundos más otra forma para trabajar el pincel es dando clic derecho y aquí tienes el tamaño del pincel y aquí también tienes la dureza del mismo muy bien y para hacerlo mucho más rápido y súper profesional te recomiendo estos atajos de teclado en mac control option clic y arrastras hacia la derecha para agrandarlo hacia la izquierda y si presionas hacia abajo, en cambio, vas a trabajar con la dureza del pincel. Y arrastras hacia arriba, el pincel lo haces mucho más liviano. ¿Cómo sería en una PC? La tecla de Windows y Alt. No lo olvides, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia abajo y hacia arriba. Esto es fenomenal. ¿Y estos atajos de teclado, en qué herramientas no más sirven? En algunas. Aquí tenemos todas las herramientas. En el pincel, en el lápiz, reemplazar color, pincel mezclador, tampón de clonar, tampón de clonar motivo, pincel historia, pincel arte de historia, selección rápida, sobreexponer, subexponer, desenfocar, enfocar, suavizado. A esto yo le llamo una orgía digital. Sigue disfrutando de este curso, te invito a suscribirte a mi canal, déjanos tus comentarios y nos vemos en la siguiente lección.